Hoy es martes 24 de noviembre del año 2020 Y por fin, por fin, por fin Estamos andando en la traffic Uh, lo que se viene Chócala, chócala Ahora sí, adivinen dónde, ¿Dónde estamos? estamos Para todos los que preguntaban por la traffic eh. No, no, quédense hasta el final de este video porque Vale la pena No, no, todavía no lo podemos creer eh, Increíble unos segundos la fuimos a buscar del taller Y todavía estamos impactados Nuestra cara de felicidad lo dice todo Hasta nos olvidamos hacer la introducción Podemos hacerla ahora Somos Sofínico De Chilanket De Increíble, veanlo. Está yendo muy rápido. Bienvenidos todos, ¿cómo están? En este momento no me suelen las palabras, mm. creo que a Nico tampoco. Es muy difícil hablar. Uf, ¿por dónde arrancamos? No planeamos nada de este video, solo podemos decir que hace 10 minutos, 15 minutos fuimos a buscar la tráfica al taller. Está acá, unos poquitos metros de nosotros, para mostrárselas. Para todos los que venían preguntando, para todos los que se hizo esperar, para nosotros también tenemos una cara de felicidad que creo que lo dice no, no, no. todo. Es... Eh, es increíble esto ¿Por dónde arrancamos? Bueno, para los que nos vienen siguiendo Saben que en agosto del año pasado Pudimos materializar la parte más importante de nuestro sueño Que es la traffic Muchos nos conocen por ese primer video que hicimos sí. que, qué vergüenza eh, Me era. da vergüenza verlo hasta el día de hoy Pero bueno, les prometimos que se venían muchos cambios eh, Hay una camioneta nueva Nada, estamos muy felices, le hicimos mucho y después de meterle mucha, mucha garra en estos tiempos difíciles de COVID Creo que en estos tiempos donde todo, todo, todo parece costar el doble, cada una de estas cositas Esta no es una cosita chicos, es como una cosota, pero vale el triple, posta que vale el triple, se disfruta el triple Y creo que van a ser varios días que lo vamos a seguir disfrutando hasta que podamos avanzar con otra cosa porque realmente es un cambio muy grande y es algo que, que soñamos desde el principio y verlo es increíble después de un año y unos meses podemos decir que por fin la camioneta hoy es más nuestra que nunca la verdad que queremos que se queden hasta el final del video la idea es mostrarles un antes y un después de cómo estaba la chapa y la pintura quienes vieron el video anterior que lo vamos a dejar por acá que era el desarmado de la traffic por ahí notaron que estaba bastante deteriorada toda la, hora que era la chapa, la pintura Y bueno, nada, la idea es mostrarles el antes y el después Como esta ahora es una locura Hicimos una encuesta en nuestro Instagram de China Create Donde preguntamos si alguien se animaba a decir de qué color Creíamos que la iban a pintar que la, y nadie le pegó Nadie le pegó, en eh... realidad una persona estuvo muy cerca que dijo te seguro que más de un color va a ser, así que bueno, no, estamos muy felices y hablamos muy mal en este video, lo lamentamos, pero, pero disfruten con nosotros. Quédense hasta el final. Bueno, y ahora sí, bienvenidos todos. Hoy es lunes 19 de octubre. Hicimos que nieve nuevamente en Ushuaia. ¿Por qué? porque hoy finalmente vamos a llevar la camioneta a arreglar la chapa. La verdad es que estaba bastante feo para grabar afuera Así que volví para acá dentro de la camioneta Como vieron la chapa en general de la camioneta está bastante deteriorada Acá en Tierra del Fuego tiran sal durante el invierno para combatir con la nieve y el hielo que no se peguen en las calles Y eso es malísimo, malísimo para los vehículos porque los pica todo Este es un vehículo que tiene más de 20 años ya así que es normal que esté picado estando en Tierra del Fuego y además de eso había partes que estaban podridas, había un choque que es el de la esquina de atrás, así que la idea es poder arreglar todo todo eso y por qué no también pintarla, pero bueno un poquito a la vez. Ahora lo interesante va a ser llegar hasta el chapista, en realidad le estoy dando un poco de color pero hace mucho mucho tiempo que no manejo la camioneta, la última vez que la manejé fue solamente para traerla del taller para acá, pero no la hemos estado andando así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí pasé por la puerta del taller y habían dos autos adentro, así que no metí la camioneta por las dudas. Ahora voy a ir al taller a hablar con el chapista, a ver si la metemos ahora o si la hacemos entrar más tarde y vemos qué habla. Un dato súper curioso. Es que cuando compramos la camioneta eh, Habían un par de cerraduras que no andaban bien Así que tuvimos que cambiarlas Y tenemos dos llaves Una para arrancar la camioneta Y la otra para que abran las puertas ¿Qué Ahí acabamos de dejar la camioneta en el chapista ahora voy a arrancar caminando para casa está bastante feo así que voy a guardar la cámara porque se supone que no está sellada contra el agua y tampoco quiero probarlo nos vamos a ver en los próximos días con los avances de la camioneta Hoy es miércoles 28 de octubre, nos acaba de escribir Emma del taller, así que vamos a ir a ver la camioneta. Nos dijo que ya había cortado bastante, que estaban por sacar las puertas y que iban a empezar a soldar. Estamos súper contentos porque es algo que queríamos hacerse un montón, así que vamos a ir a filmar un poco para mostrarles también a ustedes. Bueno ya estoy afuera del taller, ahora vamos a empezar a grabar y sacar un par de fotitos de cuál es el avance que tiene la camioneta Para que nos quede de recuerdo a nosotros de este proceso hermoso que realmente esperábamos hace un montón Así que vamos desde la última vez que grabamos por lo menos hablando hoy es el gran día él es mi viejo para todos eh, eh, está auspiciando bancando un montón gracias por eso está bueno que de verdad muchas gracias <risa> por todo y vamos a ver la camioneta ya está no nada Pero nada de la ansiedad y la felicidad de por fin buscar la camioneta. Yo siento que estamos andando y que la gente debe mirar la camioneta como diciendo, ¿de dónde salió esa nave? Olvídate que ¿eh? cuando la vean gente, cuando la vean. Llegamos a la puertita de casa. ¡Chocala, chócala! ¡Ay, <risas> ¿Qué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 ¿Por qué elegimos este color? Fue súper difícil elegir cómo le íbamos a pintar, de qué gama de colores, si iba a ser solo un color, si iba a ser blanca. Hay de otras marcas de camionetas un millón, pero un millón de referencias en internet, pero de la Traffic no. Así que eso fue muy difícil como punto de partida de decir, bueno, qué es lo que queremos porque la forma de la camioneta es completamente diferente entonces por ahí uno no ve, no sé, una Volkswagen, o una Ford, o una Sprinter y tienen otra forma y si lo quiere bajar a esta camioneta, no queda En primer lugar queríamos que la camioneta sea única, que no haya dos traffic iguales eh, esa fue nuestra idea principal y bueno, buscábamos referencias y como dice Nico, de las traffic no había ninguna solamente super, rojas, super blancas o con algunos ploteos. O las de verdes de telefónica. Le, como que... le escribimos a gente que tenía traffic para ver de qué colores la tenían para tenerlo de referencia. Y el color prácticamente lo elegimos porque quería que sea un color claro, que no nos sature, que no nos aburra. Y que después eh, sea fácil por ahí de conseguir si uno tiene que, no sé, repintar algo en otro lugar o alguna cosa. Así que esos fueron factores determinantes a la hora de elegir. La camioneta tiene de la mitad para abajo de la línea marrón esa que se ve hacia abajo es PROTEC esa fue una idea de los chicos eh, van a quedar las redes sociales acá el taller de Chopi y pintura y capaz que varias veces las pongamos porque realmente es espléndido el trabajo de restauración que hicieron los chicos nadie nadie nadie en Ushuaia quería agarrar la camioneta esa es una realidad. Eh, los chapistas de acá, ninguno quería ponerse a cortar, soldar, Era poner. mucho, mucho, pero mucho eh, laburo el que había que hacerle. Y los chicos lo hicieron y quedó precioso, realmente quedó precioso. Superó las expectativas de lo que esperábamos encontrar y fue como una cita ciega y un amor a primera vista porque prácticamente sí. no teníamos referencia. Habíamos intentado hacer un Photoshop no, me de salió una traffic blanca pintándola malísimo. de colores, pero jamás Eran se parecería picheles. a esto que estamos viendo acá. No, Dios. y a cómo brilla. Es hermosa. Es precioso, sí. Así que estamos muy orgullosos, muy felices. No nos alcanzan las palabras para todas las personas que nos bancan, nos aguantaron nuestra familia amigos, A todos, gente a que todos está los ahí. que estuvieron ahí, a todos los que tiraron ideas, a todos los que tiran buenas vibras. Todo eso llega de alguna manera u otra llega. Así que gracias, gracias infinitas por eso. Y así con esta facha de la camioneta podemos abrir debate e invitarlos a opinar si tienen ideas para nombres que le podamos llegar a poner. La verdad que hasta el día de hoy no tiene nombre. Nuestros sí, amigos la llaman la, la Chilaboneta. Pero no nos gusta. No, no nos convence mucho. Y no tenemos nombre para la camioneta. Nos parece que tiene que tener claramente un nombre. Porque es un integrante más. En los más. comentarios todo más que bienvenido. Bueno y ahora sí, finalizamos este video. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. En especial a toda esa gente que nos venía diciendo. Y la sí. traffic, la traffic, la traffic. Acá ¿No hay traffic para O oh, no valió la pena, así. Sí. Sí, Yo sí. creo que sí, no sé. Bueno, por último, no olviden suscribirse, suscribirse a nuestro canal, darle la campana. me gusta, la campanita <risas> y todas esas cosas. Nuestras redes sociales. Y compartan este video con todos los amantes de los viajes y de las traffics y de todo. Creo que esta es la prueba viviente de que incluso en estos tiempos tan pero tan jodidos, eh, se puede. los sueños se pueden cumplir. Nos vemos en el próximo video. Hasta que la próxima.